Está bien por ahí arriba. Está todo sellado. La única manera de salir es encontrando a alguien que tenga acceso de escáner para abrir la puerta delantera. Estoy seguro de que quedan algunos tiempos. Al 15% Energía establecida Al 30% de armas o es... Pero hombre, ¿por qué no lo usamos? Es demasiado impredecible. No lo sobrecargue. ¿Sobrecargarlo? ¿Qué quieres decir? mal un científico. Sáquenme de aquí antes de que esos autómatas militares asesinos en ¿Dónde nos escondemos. Nosotros tenemos acceso al escáner de retina. Si nos acompaña al de. Tendrá que desconectar la unidad quirúrgica primero. Y la conectó, pero me temo que no consiguió volver. no consiguió volver. Con mi inteligencia y su fuerza. Haremos excelente. No voy a dar un paso más. Vale. Es muy peligroso ahí fuera. Está todo bajo control y... Tendrá que esconderse y luchar por todas partes. Y no creo que encuentre a ninguno de los nuestros por el camino. Si queda vivo y consigue atravesar la base, llegará al complejo Holanda, donde se ha refugiado el resto del equipo científico. Yo no me atrevería a salir ahí. Pero... da <laughs> Yeah. <laughs> Día otro ¡Eh, hey, Gordon!